Pasó nada, dice... No pasó pasó nada, pero hay que ver, hay que ver, señores. Y en, en otro tema, Cruz Jiménez recomienda que la vacuna sea obligatoria. ¿eh? Que sea obligatoria. Recordemos que. Eh, Yo lo pienso también que, se, que tiene que ser obligatoria. Hay mucha gente que no sí, se ha vacunado, porque... no se ha puesto a la no, primera fase. Ellos, señores, a la gente hay que a... vacunar. ¿Tú sabes algo? Que cambiaron la hora, a las si eran los negocios, y tuve los negocios vacíos ahora, pero cuando era las tres de la tarde, estaba todo el mundo lleno por la sí. mañana. Y no, y, y, y no querían ir. Ahora, eh, ¿tú ves los negocios? y están vacíos? <risa> los dominicanos así, es que me, con un guardia, casa por casa. Casa, ajá, de, la vacuna deberían decir, ¿usted tiene eh, vacu se vacunó? Sí, sí, déjeme ver, la identificación no la tiene, no tiene ninguna prueba, no venga, vacunado, sino preso. Claro, para el cuartel. Pues, sí. No se va a vacunar, porque obliga tiene que ser obligatoria para salir, para salir de eso, ¿eh? Entonces, vamos ahí con el doctor Cruz Jiménez de que la vacuna sea obligatoria y que todo el mundo se vacune para poder salir de esto que es el, el toque de queda, el odiado toque de queda. ¿eh? ¿Puedo, ¿puedo, ¿puedo? Vamos a escuchar lo que dijo. Significativa de casos registrados desde que se inició el proceso de inoculación. El destacado médico afirmó que la ocupación hospitalaria, tanto en el sector público como en el privado, ha disminuido. Puso como ejemplo lo que ocurre en su clínica. Llegó un momento tal que las camas no daban basto y la gente desesperado. Hoy solamente tenemos tres pacientes internos, solamente tres. Es decir, que hay, hay 26 camas vacías. ¿Diponible? Disponibles. Quiere decir que las vacunas sí han funcionado. Y por eso yo digo que deben ser obligatorias. Porque usted no tiene Así es, debe ser obligatorio esa vacuna para que los ignorantes, porque son muchas personas. a Sí, sí. van a matar. Pero cuando estaban chiquitos, se vacunaban y no decían, nadie, le daba fiebre. Si la vacuna no me da fiebre, no me la pongo. Sí. Todas las vacunas buenas dan fiebre. Señores, llegamos al final con estas vacunas. Se recuerden que el 25 está la parada de New York. Transmitida por aquí, telenor.com. Todos los canales de la teleoperadora nordeste. Y <risa> me sacaba rojo. Y falta la leche. Ay, mamá güey, mamá güey, mamá güey la no